nam dai ba rdai chburinone dai dai na khiruri asib khabachidau dai dau dad mama bur ense nyavana si dai dai bida ari nga kbuong Queremos mostrarle al mundo que aquí en Colombia hay talento y que el aguado es un, es un material hermoso. Y esta cultura eh, se ha venido perdiendo, por eso estamos rescatando toda la tradición para que la valoremos, para que aprendamos de ella, que ella embellece nuestro paisaje cultural cafetero aquí en Colombia y que también nos ofrece un sustento. Cuando una persona lleva un diseño de esto en el cuello, yo siento que llevan un recuerdo de nuestras antigüedades, de nuestros padres que nos enseñaron. <risa> The two ma bada pada pada ania kidi, ania